Bueno, pues, ya estamos en vivo y a todo color. Así ¿Qué tal? es. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida, bendecida, gracias a Dios, bendecido de parte de nuestro Dios y pues, eh, les damos la bienvenida en este momento eh, para llevar una vez más un... un video más, un programa más, una enseñanza más, una oración más, eh, para que las personas que pues nos están eh, viendo, escuchando, pues sean bendecidos de parte de nuestra Dios con su palabra y bendecidos también uh, por uh, estar compartiendo estos videos. Amén. Con, con las personitas que, que ellos están haciéndolo, que sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Y en este momento, pues, eh, que el Señor nos use para su honra, gloria y alabanza, porque lo que damos es palabra de Dios, palabra del Señor, es eh, de sus escrituras. Es una enseñanza bien, pero bien, bien bonita, bien buena. Pues, ok, pues vamos a, a continuar entonces. Pues bienvenidos. A hoy oramos y somos los amigos, de siempre. Amigos <ríe> los de amigos siempre, claro que sí, él y la madrigada y... Rafael caballo Así es. Eh, esos son los nombres de, de, de solteros. Solteros. ¿Verdad? Eh, bueno, pues, eh, eh, mi amada esposa y yo aquí estamos, este, pues, sí. para llevar un video más de los muchos, de los cientos de videos que hemos podido realizar y ahora usando plataformas como esta que amén. nos permiten el poder hacer los videos así en es. vivo y a todo color amén, amén, y bueno y el es. tema el tema de hoy el tema muy muy buen tema airados pero no peque sí no pequéis, dice el señor eh, hace unos momentos atrás eh, me decía mi esposa que recordaba una tarjeta que le di cuando andábamos de novios wow sí. <ríe> bueno pues hace sí. muchos años Sí, ya ya ni, ni diga los años porque ya, bueno, ya pues más de medio ya, siglo ya, ya más mucho ya. más de medio siglo claro claro <ríe> eh, y compartíamos verdad que pues está convirtiendo como una voz profética sí. ya desde aquel entonces sí, así se estaba diciendo como que profetizaste desde entonces <ríe> <ríe> estamos ya viéndonos en esa tarjeta que, que él envió ya viejito. yo vivía en Monterrey en Reynosa <ríe> y pues bueno y ahora estamos acá en un estado de Dallas este, aquí en Texas bueno pues eh, eh, no, era otro no pequeño y vámonos al tema de hoy y vamos a leer en Efesios 4, 26 y vamos a leer tres versículos en diferentes sí, versículos en diferentes. y estamos aquí en la Reina Valera de 1960 y nos dice así nos dice el 26 pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo interesante no? ajá Dicen, pueden enojarse, por así decirlo, sí, sí. pero que no se ponga el sol sobre nuestro Exacto. Quieren durar muchos años como nosotros, pues hagan eso. Pues sí, verdad. <risa> y Marco claro. como muchos, verdad. Sí, sí, sí. Este, Yo puedo ver a través de la escritura, por ejemplo, Abraham y Sara, pues ahí a los 100 años andaban teniendo familia. Sí, sí, sí. Entonces, es, ese es uno de los versículos que vamos a estar utilizando, o una de las porciones de la escritura, ¿verdad? Ahora, en la nueva versión internacional, el mismo pasaje bíblico Ajá. lo describe la, la escritura así. No, de, no dice así, a, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ah, fíjate, qué, qué interesante. No pequen al dejar que el enojo los controles exacto no sí. el control mi amada no con no control mi amado no permita que el sol se ponga mientras siguen enojados mejor no, conténtense no no, no no duren tanto tiempo vaya sí, que no se ponga el bueno sí porque ahí es donde le da su chance al enemigo pues sí así es así es y ve, vemos el otro ya en la traducción del lenguaje actual. Ajá, la otra traducción. Bien, eh, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarse todo el día. Ahí es donde debe, debe entrar la, la comprensión y este... La de, y todo. Sí, de y dejar aquello... Da, da, dale para afuera, échalo a la basura. Bueno, hay muchos motivos y razones por las cuales pudiera acontecer algo como esto. Sí. Y por eso hay tanta violencia en los matrimonios, en los hogares, en las familias. Sí, pues sí, así es. ¿Por qué? Porque eh, cualquier cosita, miren, para muy un grande. chispita. Ah, ándale, bueno. <risa> una chispita. Ya ves cómo están allá las que en California. Y todo empezó con, con una pequeña chispita ahí. Muy un, poquito. Un, con un simple sí. cerillo, vamos, sí. por así decirlo. Sí, sí. sí. Y, y mira. Mira. Qué bueno. gran incendio hay ahorita. Que en, no, no en, ha sido en California. O sea, y que ya se está pasándose a otros estados. Sí. Entonces, ese es el gran problema, mi amada. Ese es el gran problema, mi amado. Eh, por eso... Lamentablemente ha existido un sinnúmero de divorcios de divorcio, en las sí. últimas décadas. Porque eso ha ido como el incendio de California. Ha ido creciendo, sí. creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora pues, ya ni siquiera quieren casarse. Sí, sí. Ahora la, la ruptura de, de los matrimonios, hasta pues los asesinatos... Eh, eh, y, todo viene por, por la consecuencia de, de, de un enojo, de una, de rabia, de una rabieta y, y, y se llenan de eso. Entonces, pues, uh, no hay un control, se les perdió el control y, y va y mal. Están descontrolados. Sí. ¿Verdad? Entonces, va, vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí en la Sagrada escritura Pero antes de eso, ¿por qué...? Un... Unirnos, ok Aquí vamos a agarrar dos temas Uno mm -hmm. Lo de un avivamiento sí, exacto. Pero Un avivamiento espiritual avivamiento Pero también moral y espiritual Y familiar Y familiar, claro, claro Necesitamos un avivamiento En cada hogar necesitamos un avivamiento Amén En sí, cada, amén. Hogar, en cada, en cada hogar, hogar necesitamos Que nosotros como pareja uh -huh. nosotros Como matrimonio pues hemos animado. Que, que animado. nos apoyemos el uno al otro, que amén. nos alentemos el uno al otro. Así es. Pero también que, que espiritualmente oremos el uno por el otro. El uno por el otro. Y que los dos podamos caminar juntos. Sí, en amén. esta vida tan llena de, de, de, de problemas. Amén. Porque vaya que si sí los hay. Sí, que, la, que la, la palabra del Señor esté en nuestra vida, ¿verdad? en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así y, y pues sí, que le hagamos cambio la palabra del Señor que viva en, en nosotros. Ahora, ¿por qué razón? Hay dos pasajes bíblicos, no tengo voy a ir a citar, pero te lo voy a, a decir. Andás como hijos de luz. Sí. Porque somos la luz del mundo sí. y además somos la sal de la tierra. De la tierra, sí, amén. Amén. Somos esas dos circunstancias bíblicas sí, sí, sí. que nos dice que somos la luz del mundo somos la luz del mundo pero que también es que somos la sal de la tierra uh -huh. vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será sanada? no, sirve, no sirve para nada eh, sino para ser ya echada afuera por los hombres eh, exacto ahora si lo vemos al nivel de matrimonio sí si se pierde el tazón pues, pues queda sí. desabrido sí, pues y sí. ahí es donde viene el problema Ay, viene el conflicto exactamente y en el mundo con el resto de la humanidad porque somos parte de esta, de esta humanidad sí claro sí porque cada o sea e, e, esta esta humanidad esta sociedad pues es, está formada por por, pues, por familias los eslabones de la familia son somos eslabones. Eh, somos eslabones, este, y todos en sí formamos una sociedad. Así es. Sí, porque todo empieza que con uno. Sí. Yo me uno contigo. Los dos empezamos a, a hacer eh, nuestros eh, propios eslabones. Sí, exacto. Te, o sea, y luego como continuó. matrimonio tenemos eh, familia y, y se empieza a se empieza a formar la familia. Así y es. la familia también empieza a crecer y también a, a unirse el matrimonio y empiezan y empieza a engrandecerse los eslabones. Y se va creciendo una población que cada ah, vez va siendo mayor y más mayor y, sí. más, mayor y más mayor y más mayor y más mayor. Imagínate en los tiempos de nuestros padres, éramos familias grandes. Grandes, muy grandes. De las de los dos partes. De las dos partes. Y es que a, a, así eran las, las familias... De antes grande y entonces por eso es que estamos tan poblados en, en este mundo sí entonces e eso es lo, lo, lo importante y por el lado espiritual generamos todos juntos un ayudamiento para que ese ayudamiento nos ayude Ajá. a estar mejor conformados como familia amén amén cuando estamos en un espiritual y, y eso lo llevamos a, a niveles de hogar, de familias, de sí. personas, o sea, de, de nosotros, nuestras sí. propias personas, pues el ayudamiento se hace extremadamente necesario e indispensable. Sí, amén. Que estemos este, unidos en, en ese mismo amor, sentir, en ese amen. mismo sentir, uh -huh. eh, para que eh, podamos este, gozarnos en el Señor y, y gozarnos como, como familia, eh, eh, gozar de las bendiciones que el Señor nos da y Amén. poderle alabar y glorificar porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque para Él nada es imposible así y estar es. En, es, en, en ese espíritu en ese espíritu que el Señor quiere que estemos Amén, así es, entonces fíjense la, la importancia de que podemos estar todos totalmente unidos en ese adivinamiento Amén. personal familiar y Mundial. Y mundial. Amigo. Y mundial. Que que, a, maravilloso, que, ¿no? que que eso vaya a. Maravilloso. Eh, sí. Tanto en lo moral, en lo espiritual, eh, en las buenas costumbres, en, en, en eh, lo bíblico, en, en, en todos, en todos los aspectos de, de la en, vida. En, en todo, en todo. Y vamos a continuar así con la escritura y vamos a regresar a la Reina Valera del 1960. Y nos vamos a ir ahora al verso 22 y okay. dice así en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos fíjate que interesante en cuanto a la pasada manera de vivir despojate despojate de, de eso exacto. de ese viejo hombre de ese viejo que, hombre que, de esas costumbres feas eh, exacto ¿sí? ¿Y como que, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ajá, ajá. Entonces, esto quiere decir que por eso la humanidad ajá, necesita ese ayudamiento Claro que sí, lo, lo necesita, claro que sí. Y todo el mundo lo necesitamos. Todo el mundo lo necesitamos. Porque todo no estamos momento. exentos no. de volver al viejo hombre. Sí, claro, no, no, no o sea, no descuidarnos, no, no, sí. no descuidarnos este eh, con relación a nuestra forma de de, de nuestra nueva vida en Cristo. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces el Satanás está vivo y activo. Y en cualquier pisadita falsa que des, bueno, ahí se mete, mete, y bájatelo Bien, grandes hombres de Dios han tenido un tropiezo. Sí, sí, sí. Entonces. ¿Qué le dejamos a, a un miembro de, de, de, de una congregación? Pues que está propenso sí, claro. a, a caer también. Sí, sí. Por eso es necesario que el ayudamiento nos ayude y nos fortalezca espiritualmente, moralmente y en todas las áreas de nuestra vida. Amén, así es. En todas, en todas, en todas, en todas las áreas de nuestra vida. En todas el ayudamiento hace falta ya ahora. Amén no para una mañana, no, no, no, no, no, no ya. ya y empecemos sí, sí. cada quien en lo personal y vayamos esto compartiéndolo y se, que se vaya haciendo un eslabón, más sí. otro, más otro sí. o como si fuéramos a, a tejer un, una sí. red y que se vaya creciendo, creciendo, creciendo, creciendo para que podamos ganar mucho para el Señor. Eslabones de acciones en, en, en, en amor, en bondad en... en... En lo que el Señor quiere de nosotros como sus hijos. Ahora, ¿cómo va a empezar esto? ¿Te lo digo? Ok, va a ser bien fácil y bien sencillo. Empieza con una persona. Ajá. Háblale del Señor. Ahora, ora por esa persona. Ora por él, por ella. Uh -huh. Y entonces, aliéntale a que él también o ella también hagan exactamente lo mismo. Una persona. Sí, sí, que acepte al Señor en, en su vida. Y, y, y, este, y el Señor va, va a empezar a trabajar en el corazón de esa persona. Pero tú necesitas este sí hablarle, ayudarle, orar por ella, y, y bueno el Señor va, va, va, a empezar a trabajar. Y entonces cada personita que se va eh en morando en, en, en, allí, se va haciendo ese, ese tejido. Es lo mismo que decíamos ahorita. Cuando yo te conocí, sí. nos conocimos bien. Ajá. Nos casamos. Sí. ¿Y cuántos eslabones se han hecho ya? Ajá. Y después de nuestros hijos han tenido nuevos eslabones. Sí. No hay más eslabones de, en cuanto a esta de nuestra familia. Claro, pero... pero de nosotros, de, de nuestra propia familia, Ajá. ¿cuántos eslabones podríamos contar? Sí, no pues, sí. Imagínense, familias numerosas. Entonces, pero que todos vengan al conocimiento perfecto de Dios. Sí, exacto. Claro. Que vengan al conocimiento, al conocimiento algo, de Dios. Algo, algo Entonces, Dios. imagínense, mi amado, mi amada, si no va a haber es, ese ayudamiento. Ese ayudamiento, claro que sí, claro que sí lo hay. Entonces, del verso 23 nos dicen... Y renovaos en el espíritu de vuestra mente... Ahí no está el secreto. Tenemos que estarnos renovando en el espíritu de nuestra, de nuestra propia mente. Que el Señor nos mantenga en, en, en ese sentido. En, en ese, ese sentido. gran deseo. Amén. Así de es. de, de uh, ayudar a otro. Empieza con una persona. Empieza. Amén. Sí, porque las palabras fomentan hechos y acciones. Exacto. Fomentan hechos y acciones. Entonces las palabras... no, no o sea, nos conmue, conmue, conmueven el, el mundo y estremeciendo naciones y enlabreciendo a un pueblo con ambición o dolor. Dios nos ayuda a usar palabras eh, sabiamente. Entonces la Biblia está hecha de las palabras. Palabra de Dios. Palabras llenas de amor. Amén. Bueno, Dios te bendiga, Edith. Eh, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Edith. Eh, vamos a continuar Verso 24 24 nos dice Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad De la verdad Fíjate sí. es, hablando de, de, de esa vestidura que podemos tener Y vamos a llamarle también De esa armadura que podemos tener Amén Como los uh, militares de, de aquellos años sí. este, Cuando se eh, ponían estas armaduras para Ajá. salir a combatir. Entonces vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Sí, amén. O sea, de los que están manteniéndonos de esa precisa manera. Por eso la actitud la necesitamos. Pues, claro, Pero claro necesitamos que compartirla sí. porque la gente normalmente no lo sabe. Y eso sí. no lo sabía antes. Si sí, no, pues no, realmente no, porque pues si no no, no fuiste enseñado, pues como sabías e Exacto. Entonces, por eso es bien importante, empieza con una persona a compartirle. Sí. Y ahí va a empezar el, el adoramiento. Amén. Eslabones de acciones. Así es. Entonces, vamos al verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. Ah, definitivo. Habrá verdad cada uno con su prójimo porque somos Miembros los unos de los otros Así es, Amén. si tú mientes El otro va, va a mentir, claro. eh, si tú le hablas Con la verdad, el otro también va a hablar con la verdad Sí, sí, porque precisamente eh, uh, Por eso está el mundo Tan corrompido, la corrupción Pues sí Sí, sí, y, y se ha metido en todas partes Sí, sí, sí Entonces necesitamos al Señor En nuestras vidas Así es entonces si el señor verdaderamente está en nuestras vidas viene todo va a, poner, pues, a poner este color de rosa maravilloso porque el señor quiere lo mejor para, para sus hijos para esta no, humanidad eh, exacto no se va a poner negro sino va a ser un color de rosa precioso que todo el mundo lo va a querer tener amén así es, así es. ok vamos a continuar pues. y nos vamos al verso 26 dice airaos pero no pequéis no se ponga el eso sobre vuestro enojo. Y, y, y sí. la razón es porque el verso 27 nos dice el por qué. No, de ir lugar al diablo. Lo que quiere decir que el diablo está al acecho. Oh, sí, sí, sí, sí. El diablo está al acecho. Él quiere que tú te equivoques. Él quiere que tú te enojes. Él quiere que tú mientas. Él quiere que tú hagas cosas que son indebidas. Porque de ahí se va a agarrar y te va a destrozar. Sí, y más sabiendo que, que está en, en, eh, en sus últimos tiempos y quiere él acarrear todo lo más posible para para su reino de ¿eh? él. Así es. Entonces, tengamos mucho cuidado y tengamos amor por los demás. Sí, y por todo que podamos compartir el amor de Dios que ya está en nuestras vidas. Amén, así es. Entonces el 28. El que hurtaba no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que parece necesidad. Aquí hay un gran ejemplo, en lo que está aquí hablando la escritura, en el verso 28, sí. de que tenemos que buscar la forma y la manera de cómo prosperar. Sí. Sí, así es. ¿Para qué? Para que tengas que compartir con los demás. Así es. Y Correcto. que esto se convierta como los, el, el, el como el caso de los panes y los peces. Exactamente. Si tú te multiplicas como los panes y los peces, ¿a cuánta gente tú vas a poder ayudar? Exactamente, así es. Y si todo el mundo tiene ese concepto de poderse multiplicar, de poder prosperar en Amén. todas las áreas de la vida, Amén. no Amén. nada más en la, en la material, no. también en lo espiritual, en espiritual ¿a cuánta es. gente le vas a poder hablar? ¿O a cuánta gente vas a poder tú a apoyar? Sí, sí, sí. En lo material y aún también en lo espiritual. Entonces, mi amado, mi amada, Dios no te encuentra en que tú puedas hacerte rico, rica. No. Pero hazlo en todas las áreas de la vida. Sí. También en lo espiritual. Sí, sí, porque el Señor el señor nos dice, amado, yo deseo que tú seas superado en todas las cosas, que tengas salud, pero así como prospera tu alma. A ahí está el... El, sí. todo el compuesto sí, ahí está la... todo el paquete, todo el combo <risa> todo el combo, ¿sí? todo el combo. <risa> ahí está la receta así como prospera tu alma por eso estamos hablando de lo espiritual y que también pueda eh, pasarse a los no, sí. a, a, a todos los materiales sí, sí, ¿verdad? claro que, que, okay. que, que estés bien uh -huh. vamos al verso 29 que nos dice? dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Sí, porque siempre amén, hay los oyentes, es. ¿verdad? Claro. Como claro. ahorita que hay oyentes. Exacto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así eh, es. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar eh, posicionando en este en instante, amén, en este momento. Así es. Y el 30 dice... y no, no, no oh, Okay. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Amen. Ninguna palabra. Ninguna palabra. Todas las que sean nada más de edificación. De edificación, amén. Sino que la buena palabra la necesitamos la para... Necesaria edificación. Neces Exacto. A fin de dar gracias a los oyentes por eso yo le doy gracias a los que están ahorita porque sí. veo que hay gente que está ahorita amén, es. en, en, con nosotros pues en este momento gracias, gracias Dios te bendiga a ti que estás ahí con nosotros amén. y gracias porque tú también vas a compartir sí, amén. Pues, esta bendición con otra persona más adicional. ajá así y el verso 30 y no con tristeza del espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención gloria al señor ¿Y qué es lo que Pero sucede que aquí? Señor. Fácil y sencillo. Cuando uno recibe al Señor en su vida, empieza a haber un cambio. Amén. Y ese claro, cambio es claro sí. porque el Señor pone su espíritu en nosotros. Amén. Correcto. Y pues Él tiene que lo cuidemos, que, lo, que cuidemos. lo guardemos. Amén. Pero luego de ahí todo surge el compartirlo. El compartirlo, sí, sí, porque el, el el más se comporte, digo, comparte. El, pues se convierte en un ayudamiento sí, más bendición claro más que bendición sí. entonces miren eh, lo decíamos en uno de los vídeos anteriores eh, yo estuve analizando a, a través de, de, del internet eh, pues todo lo que han sido las las grandes eh, ayudamientos grandes ayudamientos sí. déjenme decirles que ha pasado muchos años sin que haya un verdadero avivamiento espiritual uh -huh. en nuestros días. Ha pasado mucho tiempo. Sí, sí. sí. Ha pasado mucho tiempo. Y con eso de, de, del Internet, cada vez está siendo más difícil. Tan es así que ahorita podemos ver más bien que el hombre está siendo más mecánico, vamos a llamarlo de esa manera, uh -huh. que en lugar de, de amar a una persona... Va a amar a un robot. Uh -huh. sí, sí, es lo que estábamos escuchando. Ajá. Sí, entonces <coughs> ya no se necesitaron <coughs> no necesitar un, un, una compañera, un compañero, sino tener de compañero un robotito. Sí, y, y eso eso está sucediendo ya en, en, ¿En, el, Japón, en China? Japón, en China. Este, están tan adelantados ya en, en, en la, la tecnología que ya están usando lo, lo robot. no eso? Sí, los robots, sí, los robots y este para por ejemplo la gente grande que ya está en, en los asilos, pues no tienen con quién hablar, o, su familia no está, pues, fíjate un, un bonito ahí hablándole. Sí. Y le pregunte sí. cómo se hace. Eh, Cómo amaneciste hoy, todo, eh, ¿te gustó la comida? Todo, todo. todo. Y, y eso es, eh, increíble. Es, es increíble. lo que está aconteciendo y lo que está sí. sucediendo en nuestros días. Y sí, pues estamos viendo, o sea, eh, eh, en los teléfonos, o sea, ya ya ya ya ya conoces tus algoritmos. <risa> pues, sí. Y antes de que pongas la, la palabra, está poniendo un texto. Y, y antes de que, de, que, de que tú vayas a la otra palabra, ya te la pusieron. Bueno, sí. y dice uno, bueno, ¿y, y cómo? ¿Y cómo saben lo que yo voy a poner? Porque ya ya nos conocen. Sí. Ya cono, ya conocen a quién escribimos, cómo pensamos, qué palabras usamos. Eh, ah, fuiste? Ah, me me no fuiste, no fuiste de... si, si no fuiste, oye, ahora no, no has caminado, eh, no estás activo. Bueno, bueno, ya saben todo de ti. O sea que... No hay ya nada de, de privacidad en nada. Ya te conocen a ti y a mí, a todo el mundo nos conocen todo, qué Entonces, comemos, a dónde vamos, a quién le hablamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y eh, ya, ya, ya todo está allí. Y más moderno es tu aparato telefónico, más te van a conocer y más van a saber de ti que lo que tú sabes de ti sí mismo. Exacto, exacto. Así está, así está la tecnología. ¿verdad? Saben a dónde fuiste, dónde estás? Eh, si caminaste o no caminaste, hasta te va a decir la temperatura que tienes. Todo. Te, te va a decir, bueno, ya, de ni que, vas a necesitar de ir al doctor. ¿De que te enfermas? que te duele? Eh, hasta dónde estamos llegando. Tremendo, qué tremendo. En nuestros días. Así es. Y por eso ahora, más que nunca, necesitamos el ayudamiento espiritual. Amén, amén, amén. Porque bien. ese ayudamiento espiritual también nos va a ayudar a ser más comprensivos. Aún dentro de nuestro propio matrimonio y dentro de nuestra propia familia, familia y de las, nuestras propias congregaciones. Familiares, amistades y congregaciones y todo, todo, todo. todo. ¿Por qué? El, el, el virus este que acaba... De, bueno, ya ya tiene más que cayó. Sí, ya hasta ahí que tener. ¿Cuánto ha apartado a las personas? Pues muchísimo. O sea, eh, ese, eso viene, eso sucedió y, y lo, lo pusieron como es una autoridad mundial porque todo porque fue fue mundial entonces a todo el mundo le, le dieron órdenes le, le dijeron o sea, tienes que, que cuidarte, tienes que ponerte el cubrebocas tienes que eh, y, y, y tienes que estar en tu casa no salgas y o sea siempre metiendo eh, esa situación porque porque estamos viviendo un, un mundo que antes no lo no, no lo conocíamos de esa manera y la palabra nos dice ahí en Efesios en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre que, que la, la guerra es espiritual o ah, sea bien. que no, no, no, no vemos no vemos a, a, a, a, a los espíritus del mundo de malicia entonces este pues tenemos que estar protegidos con la sangre del cordero ¿Sí? me estoy acordando ahorita de un personaje que ya, ya no vive el, el, el hombre, pero yo lo escuché hace muchos años <risa> a don Pedro Ferriz <risa> ah, sí. decía un mundo nos vigila un mundo nos vigila, sí sí mira, Satanás está al acecho al acecho el él no ah, sabía que era Satanás sí. él, él le hablaba desde de, de allá de Marte de otro planeta pero eh, eh, la verdad que hay alguien que está al acecho. Está al acecho. Y ese se es. llama Satanás. Es, el diablo. Sí, es el príncipe de este mundo. Ah, ah exacto. Es el príncipe de este eh, mundo. Y te está vigilando. Sí. Y mira, si tú tienes un teléfono inteligente, Ajá. ¿qué tan de inteligente es que sabe lo que estás haciendo? Sí. Hasta lo que quieres escribir. Sí. ¿Y a dónde fuiste? ¿A dónde vas? ¿Y cómo te vas y, y por un te regresas? Y... Sí, todo, ya ya tiene todos los algoritmos tuyos, ya sabe cómo piensas, todo, como decía uno hace maldito. ¿Y hasta dónde Satanás puede usarlo? Sí, en sí. tu propio mal. Ajá, sí, sí. Por eso tenemos que estar bien conectados, bien unidos en, en el Señor, tener su palabra, este, hacer la carne en, en nuestra carne, en nuestra vida espiritual y... y es, bien bien listos con las antenas bien levantadas porque... así es y, y les vamos a, a dar una recomendación no pongan la ubicación en su teléfono abierta no, no no no no no pongan sus direcciones porque porque te van a ir siguiendo si así sí, ya con sí, simple sí, hecho de traer el aparato ya te sigue cuando tú pones la ubicación Todo. donde tú estás ya saben ya, dónde vives se sí, pueden hacer más daño sí, sí. y entonces y el aparatito ese olvídense si no lo sabemos utilizar bien adecuadamente uh -huh. tenemos un arma sí. en nuestra propia contra así es, así es. Y, y el, el avivamiento el, el avivamiento espiritual va el, el Señor está listo como de, decíamos ayer el Señor está listo para enviar ese avivamiento pero Necesitamos estar unidos, esos eslabones, unirlos en acción, eh, de, de compartir con otras personas y unirnos en oración, unirnos en la palabra, para que el Señor eh, eh, envíe su Espíritu Santo y, hay, y haya ese despertamiento. Entonces, el Espíritu por, Santo está. Cada persona que nos está viendo ahorita y eh, en vivo, y los que van a estar viendo ya que cuando quede la grabación hecha. Sí. Eh, Deben de compartir y preocuparte sí. cuando menos por una persona. Así es. Y si la persona dice, te gustó, mira, compártelo y compártelo y compártelo, compártelo. y compártelo. Y ya no vas a ser nada más tú, va a ser otra más y puede ser otra sí. más y puede ser otra más. Porque mira, todo el mundo necesitamos saber de eso y saber de Dios. El, todo el mundo. Sí, todo el mundo. Eh, eh, esto, decíamos, va a ser es, eslabones de acciones. Eslabones de acciones, acciones de compartir la palabra, acciones de orar por las personas, eh, de, de amarlos, de estar con ellos, de o sea, necesitamos unirnos en el en ese sentido, en ese espíritu. Ahorita que quieres eso eh, vino a, a mi mente lo que hemos dicho muchas veces, enseñarnos a orar. Sí, amén. No, sí, no es. que oren por mí. No, no, no, no. Yo enseñarme a orar por otros exactamente sí es esto esto viene siendo como pues un ejemplo verdad los que van al gimnasio sí. no mandan al al, al hermano o mandan al papá o mandan al primo a, es, es es lo personal si, si no no pues no, no tu cuerpo no, no va no va a estar bien exacto entonces tú tienes que enseñarte también a orar por qué porque tú te vas a estar alimentando espiritualmente, cuando tú estás orando, sí, y amén. que puedes estar orando por otras personas, y si tú estás alimentando a otras personas con tu oración, y, y esa persona también se enseña a orar, y ahí va la cadena Te estás mm. ejercitando, ejercitando en la oración, estás ayudando a otros también y, a que lo hagan, amén, así es. Y está empezando a participar en un avivamiento espiritual en un avivamiento que espiritual. va a revolucionar este mundo, sí, amén. porque cada vez necesitamos más luchar contra esa influencia que está habiendo ahorita de su humanismo. El, sí, sí, sí, el, el, el espíritu del, del maligno. Sí, sí, está, está, está tremendo. Sí, sí. Entonces, mi amado, mi amada, como decimos que somos chavos, sí, agarremos la onda. <risas> sí, a, a, agarramos la onda porque de, de veras sí. que eh, Satanás está, está vivo y activo. Sí, sí, sí, definitivamente. Y entonces ahí en, en el verso 30, nos dice y sí, que no sí, contristemos el espíritu. No contristemos el espíritu santo de Dios con el cual fuimos vi, sellado, sellados, se, sellados. Fuimos sellados. Sellados. Fuimos sellados para, para el, día el día de la redención. Amén, amén, así es. Entonces hay que ser de, de los redimidos apoyando a otros. Amén. Así apoyando es. a otros. Y, y, o sea, nuestros Nuestras vestiduras tienen que estar eh, eh, blancas, limpias, no manchadas, para poder este, estar en el reino de los cielos. Así es. Y mira lo que dice 31. 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ándale. <laughs> enojo. Ándale. Ira. Ándale. Gritería. Bueno. Y maldice, maldicencia y toda maldicia. Si todo, todo nos estorba todo estorba, sí, claro quítalo, ¿para qué lo quieres? exacto y pues no, no se necesita al contrario, se oh, hace no. daño, antes es benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo amén, entonces el 32 es para cerrar sí amén es, que seamos benignos amén unos con otros. Unos con otros. Empieza es. con uno. Empieza con la que tienes sí. enfrente de ti. Sí. Eh, así es. Amén. Amén. Misericordiosos. Y perdonándonos. Unos a otros. Sí. Te has Amén. ofendido, te he ofendido. Pues vamos a perdonarnos. Sí, sí, tenemos vamos que, a perdonar. Que perdonar y Pero tienes que perdonar y que también te puedan perdonar a ti. Sí. Amén. ¿verdad? Como Dios también así nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Así es. Imagínate que Cristo Jesús no nos hubiera perdonado, pues no hubiera muerto en la cruz de Calvario por nosotros. Sí, sí, definitivamente, este, y a ver cómo se han, cómo se han multiplicado los virus. No, pues, <risa> Tremendamente. Entonces, <risa> mi amada, <risa> mi amada, tenemos que estar bien conscientes de eso. Y, es. y este es el ayudamiento que queremos que empiece que empieza a, a resurgir ya. Urge un avivamiento espiritual. Sí, amén. Y que ese avivamiento espiritual nos ayude también a fortalecer cada hogar, cada familia, cada individuo, y todas las comunidades, y todas las congregaciones, y todas las partes donde se está predicando de la palabra. Sí, amén, amén, amén, así es. Así que es. venga ese, ese avivamiento con. Haciendo, pues, gana de, de bendecir Así es. a todo el mundo. Sí, este, que el Señor sea la la, la fortaleza de, de nuestra boca. Por tanto, yo hablo aquellas palabras que son constructivas y que ministran gracia a aquellos que oyen. Por ejemplo, ahí en Isaías 44 ya Jehová es el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras, palabras. Eh, alcanzado eh, entonces eh, poder ser de bendición a, a las personas así es. Uh -huh. y bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente porque ya eh, ya yo 39 minutos que necesitamos? orar juntos orar juntos, también aunque no estemos aquí ¿Sí? tú estás allá, orar juntos sí. con sí. nosotros amén, amén y oremos es. por los demás sí, oras, oras por enseñarnos los demás. a orar por los demás entonces, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos años, por supuesto. Sí. Orando por los demás. Pero tú también enséñate a orar por los demás. Amén. amén Y es lo que le decimos a las personas. Enséñate a orar. No depende de, de, de la oración de, de nadie, ni siquiera del pastor. Sí, ¿no? Depende de Dios. Depende de Dios. Sí. Y tú claro. apoya a otros para que le pase exactamente lo mismo. Exacto. Que ese eslabón vaya uniéndose a otro, a otro, y, y, y, y eso se va a convertir en el gran ayudamiento y no que siempre estemos dependiendo de que alguien va a hablar por mí. Sí, no, no tenemos que enseñarnos, es como también el, el comer, pues, o sea, cada quien lo tiene que hacer lo personal. Pues sí, así y que esto sea así, como, como el comer, pues si yo me quiero eh, sentir bien, yo necesito comer bien, y necesito nutrirme bien. Nutrirme bien para yo poder vivir bien. Eh, amén, amén, así es. Entonces, así es lo que se requiere, así es lo que se necesita, mi amado, mi amada. Quiere llegar cuando menos a la edad de nosotros. Ya, al mes que hace sí. tiempo, ya los primeros 80 años. Los primeros. Los, los primeros, primeros 80 años. Gracias ya. al Señor. Vamos a ver cuánto más me da el Señor. Entonces, gracias al señor. tú quieres vivir larga vida, pues... Cuídate, cuídate y, y obedece, obedece al Señor. Haz el bien, no hagas el mal y ama a los demás. Amén. Amén. Amén. Y ama a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, mi amado, mi amada, oremos por una mejor calidad de vida familiar, espiritual. Amén. Amén. Y personal también. Personal, claro, claro. Y que todo mundo pueda estar en esa condición. Amén. Y vámonos a la oración. Y vamos a orar por todos. Sí, Padre Santo, le adoramos, sí, le bendecimos. Y Honramos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, señor, gracias. nos estamos uniendo mi esposa y gracias. yo aquí como uno solo, pasada, tomándonos de las manos, sí, Padre señor. Santo, para sí, interceder por todas las personas que están con nosotros viendo este video eh, ahorita en vivo y cuando sí. ya quede grabado para que siga funcionando como si estuviera en vivo en cada instante, sí. en cada momento, no importa cuánto tiempo pase. Y Padre Santo, que podamos motivar a que cada quien empiece a enseñarse a orar y a compartir. Y que cada quien, Señor, pueda compartir eso con alguien más. Y que se preocupen por alguien más. Y Padre Santo, y que eso se convierta en el gran ayudamiento que necesitamos en nuestros días. Y Padre Santo, y que nadie quede sin la bendición suya. Y así te digo, no, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición del Altísimo. Recibe, recibe la bendición. Y recibe la bendición de tal forma, de tal manera, que tú seas bendecido, prosperado, y que tengas salud, así como prospera tu alma, Y Padre Santo, gracias por bendecirnos, gracias por esos medios, gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, pero que sí, nadie quede, Señor, sin la bendición suya. Sí, señor. Y quite todo dolor, toda sí, enfermedad, sí, toda sí. dolencia, todo malestar. Poder, y Padre Santo, Padre, quienes han perdido un que ser querido, Padre, Señor, que denles que el confort de sus vidas, de sus sí, almas. Señor. Y Padre Santo, y que los que están vivos todavía, pero sí, sí, que señor. están enfermos, que ellos Padre, sean sanados sí, por el amor sí, y, y el cariño, poder el suyo, de Señor, de y, declaramos tres, victoria, y declaramos la victoria, declaramos la sanidad, y Padre Santo, sí, sí, y Señor. declaramos también la prosperidad. Y sí, sí, Padre, Padre Santo, Padre, Padre. a usted le damos la honra, Padre, le damos Dios, la gloria, Dios, y le damos Dios. toda la alabanza sí, sí, en, sí, sí, en Cristo, en Cristo Jesús. Jesús. alabado su aleluya. Amén, amén, amén, y amén, y amén. Y bueno, ahí tiene como quieran nuestro correo, tiene nuestro teléfono para que nos ponga un, un, un, un texto ahí en WhatsApp sí, sí o ahí en Messenger? Ahí en WhatsApp es 469-238-907 o bien en, en Messenger o bien en... ¿En, ¿En el correo? punto arroba y en el punto com. ¿Tienes, ¿Tienes una necesidad específica? Con ese, ese, esa oración, esa <coughs> petición que tiene delante del Señor, que sabemos que para Él nada, nada es imposible, así que gracias le damos a todas las personitas que en este momento pues estuvieron acompañándonos y, y gracias a, a todas las personas que han estado compartiendo estos videos, que el Señor les bendiga grandemente y únicamente decirles pues que les amamos, les amamos en el amor del Señor, que sean bendecidos, eh, bendecidas sus vidas y les esperamos en el siguiente video, sus amigos. Legal y... y Rafael Cavazos, pero a antes de antes esto, de, vamos a... eh, eh, eh, te quiero decir algo. Uh -huh. Yo quiero que tu vida espiritual crezca tanto a manera tal de que tú hagas mejores cosas que nosotros. Amén, amén, amén, así es. Que claro, prosperes sí. tremendamente y que te conviertas en, en un titán, que, que te conviertas en un... Eh, en, un gigante en un gigante, espiritual, del Señor. Amén. que, que, que hagas cosas maravillosas para la honra, la gloria Amén. y la alabanza de nosotros, Así es. pero ad, empieza ya, empieza, empieza hoy, ya. y empieza con una persona que tengas a tu lado, eh, que, que tú le conozcas, que le tengas con un contacto, y empieza, empieza a compartir, empieza la cadena de acción, de amor en el Señor, de, de, de compartir, porque eh, lo necesitamos. El Señor viene pronto y necesitamos estar listos y preparados. Así que gracias, gracias Edith por estar en este tiempo con nosotros. Dios te bendiga. Te enviamos un abrazo en el amor del Señor. ¿Y, ¿Y tú también que estás ahorita? Sí, todos todos los que están por ahí ya este, escuchando y viendo este video. Y crezcan espiritualmente y que esto se convierta en ese gran ayudamiento. Amén tan requerido y tan necesario en nuestros días. Y suscríbete, compártelo y realmente también un me gusta así hay una sí, sí, tú, por ahí en la campanita. Claro, sí, eso es de la, la allá en el centro de YouTube. Ok, pues bendiciones y que el amor del Señor quede sobre sus vidas. Y nos vemos en el siguiente video, que de los cuales así ya sea. están pues, ya pues no sé, ya como 800 mucho. videos, o no sé ya cuántos más mucho. tenemos. Que Así bien, que entonces, con bendiciones y les esperamos en el siguiente pero también eh, comparten compartan, comparte. compartan este video. Bendiciones. bendiciones.